Huelga en San Francisco de Macorís por 48 horas. Bueno, yo con eso de huelga yo no estoy de acuerdo porque un día de huelga son como dos meses de atraso que hay en el país, eso no está. No, no estamos de acuerdo con eso porque la huelga prácticamente lo que hace es que debilite la economía más de lo que está. Entonces no es tiempo de huelga. Parece que los grupos tienen que reunirse y reflexionar sobre eso. No, tampoco. Por eso qué? eso es lo que hace que atrasa más el país. O sea, a nuestro San Francisco. Claro que sí. ¿Por qué? No, porque a ver si se arregla esto, porque esto, esto está demasiado caro, los productos en el mercado y en el supermercado. Eso, eso está muy caro. Bueno, como te digo, hay que hacerlo porque es lo debido, porque usted sabe cómo está la cosa. Bueno, en realidad, eh, en nuestro país eh, se caracteriza en que las cosas siempre tenemos que recurrir a, a parte de la violencia. Eh, las. las demanda que tenemos, principalmente por el agua, que es muy necesario. Yo estoy de acuerdo que sí, que se haga la huelga. No estamos de acuerdo. No se puede estar de acuerdo. ¿Cómo fue? No se puede estar de acuerdo, porque que eso es más atraso para el país. Entonces, especialmente uno que se la busca día a día, no se puede estar de acuerdo en eso. Bueno, si es beneficioso para la República Dominicana para San Francisco de los Garibos, yo no estoy de acuerdo. Lo que yo no estoy de acuerdo es que hagan cosas más ricas, pero deben hacer su huelga pacífica para que el país pueda sentirse bien el problema también. Bueno, este, la huelga en sí, la forma de que la hacen no solucionan problemas. Yo diría que habrán otros métodos, pero... Esperamos que todo pase pasivamente. No, no, yo no estoy de acuerdo con no, Oiga. ¿Por qué? Porque no, yo soy un hombre de trabajo. El hombre de trabajo no apoya a Oiga. Estamos de acuerdo. ¿Por qué? No, porque es que no, no, hay, no hay dinero. Y si nos meten dos o tres días ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer?